Sí. más queremos antes rápido. Es una forma de expresarse así muy libremente, es, es como completa, uno se para en el escenario y se deja fluir, es bello poder soltarse, soltar emociones que uno tiene guardadas es bello. A mí como profe en realidad me parece genial que se generen en las instancias para poder mostrar el trabajo, siempre he dicho que no saco nada a hacer algo si es que no tengo el espacio para mostrarlo. ...espacio tremendamente importante... ...este de la muestra de, regional de, de teatro estudiantil... Eh, ...a través del de, cual propiciamos justamente... ...una instancia de formación y encuentro... ...entre las distintas compañías de, de teatro... existentes a nivel escolar en la, en la región... ...pero por sobre todo una instancia para mostrar el trabajo... ...que realizan estas compañías durante todo un año... ...y lo hemos hecho también con invitados especiales profesores, una compañía de teatro profesional que viene desde Puerto Montt y también eh, hemos invitado a una compañía de teatro estudiantil en una región como la de O'Higgins que realiza una muestra también desde hace mucho tiempo. Estamos muy contentos de esta actividad, ha sido plena y tenemos un público que ha acompañado a las distintas compañías durante estas tres jornadas de, de versión.